Buenas tardes y bienvenido a Pasajero a Bordo aquí en la casa de Orbe Network. Ya saben, todos los lunes en punto de las 7 estamos por todas las redes sociales. Todas las redes sociales de Orbe Network. Obviamente Facebook, Twitter, Instagram eh, y también las de Pasajero a Bordo. Y en todas las agencias de viajes de México, Guadalajara, en todas esas donde yo soy el administrador, también salimos. Así que nos pueden seguir por todas esas redes. Bueno, hoy estoy con... Eh, somos amigos, pero somos, somos amigos, amigos, amigos <risa> bueno, o somos muy buenos conocidos. La verdad que hoy para mí es un placer, Está con, estamos con Fernando Mandri bellot presidente de, a ver si me salí, eh, Sustainable and Social Tourism ¿Sí? ¿Sí? Summit. Sí, ah, Tourism Summit, ok. Bueno, él es el presidente de Sustentabilidad y Responsabilidad Social, eh, y vamos a hablar con él todo esto que parece que fuera algo muy novedoso uh -huh. Pero que hace tiempo que estas cumbres se vienen realizando, pero creo que ahora tiene más push, más empuje. Antes de comenzar con Fernando, por favor, todos los oficientes que me ayudan a que este programa salga todos los lunes. I'm not Bueno, estamos aquí con Fernando Mandri-Bellot. Hola, Fernando, placer. Ahora sí te saludo con mucho gusto. No, muchas gracias a ti. Pero Daniel. tu carita siempre a la cámara. Sí, sí, claro. Muchas gracias, Danilo. No, pues encantado de estar contigo y con toda la audiencia de Pasajero a Bordo. No me había tocado estar, así que muy contento de estar aquí contigo. Bueno, perfecto. Hoy, Fernando, yo quiero comenzar con esto. O sea, eres el presidente de Sustentabilidad y Responsabilidad Social y del Summit, ese que se realiza, la verdad que se realizó en Guanajuato. Gracias por haberme invitado el año un pasado. Placer, un placer. Ojalá que me invistes el que viene. <risa> sí, <risa> por sí. supuesto. Eh, la verdad es que yo te dije antes de que comenzara el programa, eh, aprendí algo. No sabía que era, la verdad es que lo sentía nombrar, pero no sabía cómo lo aplica esta industria del turismo. Esto que es sustentabilidad y sostenibilidad. Yo quisiera ¿podés separar sustentabilidad, ¿qué tendría que hacer una empresa como sustentabilidad y sostenible? Sostenible, la palabra obviamente me dice mantenerse en el tiempo, pero mejor que la explique. No, muchas gracias. Pues mira, sí. nosotros en 2017 arrancamos con el Sustainable and Social Tourism Summit, que es una cumbre de turismo social y sustentable, eh, que no existía nada parecido, no existía nada parecido y por eso eh, con mis socios Vicente Ferreira, que es ahora el vicepresidente de Sustentabilidad y Sergio Rodríguez, que es vicepresidente de Turismo Social y un servidor el presidente del evento, pues estamos trabajando para que este evento siga creciendo. Este evento nace en Cancún, lo creamos en Cancún, hicimos cinco ediciones en Cancún, incluso la del 2020, que fue una edición un poco eh, virtual completamente por, por el tema de la pandemia, pero no cancelamos. En eh, 2021 hicimos nuestra quinta edición en Cancún, que fue una de las más grandes, y después empezamos eh, con la recuperación y salimos de Cancún. Salimos de Cancún porque vimos la necesidad de llevar el evento a otros estados, a otros lugares donde también hacía muchísima falta. Como bien dices, el tema de sustentabilidad siempre es un tema que cuesta mucho trabajo entender por parte del empresario. Es un tema del que no sabemos cómo empezar, no sabemos qué acciones tomar, normalmente siempre lo relacionamos con inversión, que es lo que te comentaba Correcto. antes de entrar al aire y es un error muy grave porque si lo relacionamos con inversión, pues no vamos a hacer absolutamente nada, pero por eso tenemos una guía de implementación de acciones que se llaman los Objetivos de Desarrollo Sostenible los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, y a partir de ellos se pueden crear una serie de acciones, de actividades, de cambiar de manera de hacer las cosas, muy sencillas, para micropymes, para empresas unipersonales o para grupos gigantes, y a partir de ahí podemos empezar a trabajar en temas de sustentabilidad, que quiere decir mantener las cosas mejor o como están para las generaciones futuras, pero además trabajar en pro de las comunidades. Tenemos una asignatura ah. pendiente con el tema de las comunidades muy fuerte en el turismo. Cuando hablamos de turismo, ahora llevamos muchos años hablando de medio ambiente, pero se nos ha eh, olvidado la parte de la comunidad y por eso es cumbre de turismo social y sustentable, porque nosotros buscamos que la comunidad se integre a la actividad turística y que sean los primeros beneficiarios de la actividad turística y de, entendemos de que no puede haber destinos turísticos sostenibles si no hay comunidades sostenibles, es decir, primero hay que ir con la gente y después llamamos a los visitantes, esto un poco en referencia a cuando estuve en el, en el Summit del, del año pasado, a ver si aprendí algo, y ahí me haces un cheque. este Tiene que ver con sustentabilidad, tiene que ver con, por ejemplo, un poco con un planeta más verde, no no sé si le estoy yendo por ahí, pero a qué me refiero, eh, hoteles con rampas para las personas discapacitadas. Eh, en lugares de playa, tener un lugar donde se pueda eh, arrojar bien la basura, donde puedas bañarte, o sea, armar toda una infraestructura habla de sustentabilidad. También sí, es una parte, es una parte pequeña. Primero decías medio ambiente, por supuesto. El tema medioambiental es el más notorio, es donde más impactos malos ha habido y donde más nos dimos cuenta que con la pandemia, por ejemplo, todo se empezó a recuperar en cuanto nosotros dejamos de viajar, ¿no? Eso es muy claro, que el tema de medio ambiente no nos podemos eh, eh, matar la gallina de los huevos de oro, no no podemos acabar con esas playas preciosas, no podemos acabar con esas cascadas, no podemos acabar con esos pueblos mágicos o con esos eh, tesoros patrimoniales que tenemos, porque si no mañana pues, no vamos a tener que enseñar, Totalmente. eso por un lado. Ahora, tenemos también la parte social, la parte de la comunidad. Como te decía al principio, cuando se eh, propuso un modelo de desarrollo turístico, este modelo de desarrollo turístico siempre fue enfocado, al beneficio económico y atraer trabajo y crecimiento, crecimiento y crecimiento. Ya nos dimos cuenta que más no siempre es mejor, ya nos dimos cuenta que hay desequilibrios muy importantes eh, en destinos tan importantes como Barcelona o como el Caribe, el over tourism, o sea, el tener más gente de la que puedes recibir, ya era un problema y vuelve a serlo porque ya se nos olvidó otra vez el tema de la pandemia, ¿no? volvemos Totalmente. a tener desequilibrios. Entonces, lo que buscamos con la sostenibilidad, pues básicamente es que esos eh, desequilibrios se terminen y que haya un equilibrio y aquí hay un desarrollo y que sobre todo la comunidad que vive, la comunidad receptora que vive en los lugares turísticos maravillosos, pues se vea beneficiada del turismo, no como empleados del turismo nada más, sino por todos los servicios que pueden beneficiarse, por recuperar su cultura, por poner en valor su gastronomía, sus tradiciones y todo lo que tenemos. Al final, lo que viene a ver un turista… Es exactamente lo que nosotros tenemos para enseñarle que es el cómo vivimos, quiénes somos, qué comemos, qué artesanía tenemos, qué cultura tenemos. Correcto. Eh, ahora te, también, todo esto atrás de cámara, te preguntaba, te la pasaste, no sé, haciendo un tour por todos lados. <risa> Yo te quiero preguntar esto, en, en relación al, al summit que ustedes realizaron el año pasado, con los summits que se realizan en otros países, ¿Hay diferencias o qué pudiste traer de ese summit para ahora en el próximo, tal vez incorporarlo? Mira, nosotros siempre traemos temas de actualidad. Eh, nosotros no conocemos otro evento igual al nuestro, de turismo sustenta, sustentable y social. Siempre hay eventos de sustentabilidad o hay eventos de turismo social o hay eventos, pero no hay algo de turismo sustentable ah, y social. Okay, y por eso es que decidimos hacerlo todo junto y hablar de estos temas. Nosotros todos los años traemos temas paraguas, temas eh, muy importantes que normalmente vamos un año adelante de la OMT no es por presumir, pero ellos cuando hablaban de cambio, nosotros ya habíamos hablado de cambio, cuando hablábamos de, de integración nosotros eh, ya estábamos hablando de integración, ya estábamos incluso en las buenas prácticas, es decir que vamos tratando de poner en la mesa, porque el evento es de profesionales para profesionales, soluciones, herramientas, acciones que se pueden hacer simples para que el empresario se empiece a subir la sustentabilidad. Y entonces nos vamos haciendo ecos de, de los secretarios de turismo o de los destinos que se creen este tema y que empiezan a trabajar de una manera seria, que tienen una dirección de sustentabilidad, una dirección de turismo social, que están trabajando con su comunidad. Y entonces, destinos como Guanajuato que por segundo año consecutivo vuelve a ser sede del, del SOMI del 30 de agosto al 2 de septiembre. Excelente de la lugar. De León. Excelente lugar en el Poliforum de León, así Totalmente que esperamos hermoso. a todos los a todo el auditorio que tienes que nos acompañen este año ahí en, en, en León. Porque vamos a tener más novedad, vamos a tener más temas. Vamos a hablar de medio ambiente, pero vamos a hablar de cambio climático, de todas las acciones que se prometieron que se iban a hacer el año pasado y que ya se hicieron. Vamos a hablar de residuos, vamos a hablar del compromiso que hicimos todos los empresarios de firmar la declaración de Glasgow, que es un documento muy importante que te compromete a trabajar también en pro del cambio climático. Vamos a trabajar en temas de empleo. Sabemos que hay una crisis de empleo muy fuerte y de vocación mm -hmm. turística en, en, en, el, en el sector, porque la gente ya no quiere regresar, ya se dio cuenta no, que puede hacer otras totalmente. cosas y no quiere volver al, al sector, entonces tenemos que recuperar a esa gente, por qué se fue y por qué no quiere volver. Y vamos a hablar también, obviamente, del turismo y la relación con el sector primario, vamos a seguir hablando de no turismo, de agricultura y turismo, por supuesto vamos a hablar de cultura, vamos a traer representantes de la UNESCO este año. Entonces, wow. si te fijas, estamos ya siendo transversales, de turismo con todos los demás sectores, para intentar llegar a más gente, a más personas y poder ir generando este cambio un poquito más rápido. Eh, ahora después te voy a preguntar de todos los premios. Mira, yo tengo un premio acá. <risa> bueno, la Copa la del copa. Mundo. Vamos Increíble. No, no, Felicidades. Vos, vos has tenido un montón de premios y me gustaría que después los, si los podés nominar o nombrar o decir. Este, porque, a ver, algo que me parece que, que a veces... Eh, perdón lo que voy a decir, que el mexicano no dice no porque me gusta ser humilde. No, si los ganaste, los ganaste. <risa> si si claro. hiciste para, para ganarte, lo, te lo, ten, lo tenés que decir y acá lo vamos a decir. Antes te quería, estuvo el, tang, el tianguis, Acaba de tianguis, terminar tianguis sí, sí. y ahí te vi en todos lados. ¿no? Sí, sí, Entonces, sí. ¿con quiénes firmaron acuerdos justamente de esto? De respon Yo le voy a poner la palabra responsabilidad de sustentabilidad y sostenibilidad, porque me parece que es una responsabilidad que tenemos que asumir. ¿no? Totalmente, fíjate que este año tuvimos un eco muy importante por parte del sector empresarial, Tuvimos eh, cercanía con Canaco, con eh, la Metro, eh, cercanía con otras asociaciones muy importantes, la MAF, eh, con las que estamos ya empezando a colaborar de manera cercana. A FED, por supuesto, que siempre ha sido, ha estado partícipes con nosotros. O sea, todas estas asociaciones que se dieron cuenta que la sustentabilidad no es que sea una moda, no es que sea algo que se nos ocurrió, sino que es algo que la demanda ya está pidiendo y que si no nos subimos y empezamos a trabajar como operadores, como hoteles, como restaurantes, no empezamos a trabajar en eso nos vamos a quedar en el camino y vamos a hacer eh, como digo yo si no si no nos subimos nos quedamos fuera este es un, un camioncito en el que no si no te subes te quedas fuera y desapareces al final la, la, el pero la me son, parece que no, es no deben quedarse fuera porque estamos hablando por justamente por mantener un equilibrio pues claro. usas mucho la palabra equilibrio claro. justamente mantener un equilibrio eh, es esto, no, no, no te quedes afuera. O sea, métete de alguna manera desde donde puedas, ¿no es cierto? Porque a veces no es como uno quiere, no, sino desde donde puede. Desde donde se pueda. Y mientras hay una intención y mientras hay un trabajo en pro de esto, siempre va a ser reconocido, lo van a reconocer los clientes, las empresas van a salir adelante y nosotros vamos a estar apoyando. O sea, nosotros lo que intentamos con esto es llegar a todos los empresarios y decirles la sustentabilidad es posible, es fácil, aquí están las herramientas, aquí está el cómo y aquí hay muchísimos ejemplos. Y a partir de ahí vamos a tropicalizarlo, vamos a hacerlo a nuestra manera y esto sirve, como te decía al principio, para microempresas unifamiliares de una sola persona o grupos eh, o gigantes. Eso quiere decir que ustedes de pronto podrían capacitar a todas, bueno, a ver, creo que lo tienen que hacer, ¿no? este, pero mejor de este decirlo, que capacitar y decirle cuáles son los puntos que tiene que seguir para cumplir con este requisito que no es un requisito, sino eh, para La mí necesidad. decirle una necesidad claro. social. Sí, sí, por supuesto. Claro, nosotros somos eh, eh, generadores de cambio. Y nosotros, por supuesto que estamos para capacitar, el Summit mismo es, es un espacio de formación, de capacitación. Hay cursos dentro del Summit, hay cursos que no se dan en el marco del Summit, que se dan durante todo el año de estos temas y que estamos totalmente abiertos para seguirlos haciendo y seguir generando conciencia y contra más más gente participe mejor. Ahora en la, en la próxima reunión de la Metro, que precisamente fue uno de los acuerdos, vamos a estar dando una capacitación a Muy todos bien. sus socios, vamos a estarles informando. En Guanajuato estamos trabajando con el sector turístico, con todos los prestadores de servicios, para que no lleguen en cero al Summit, sino para que ya lleguen con un poquito más de conocimiento de cuáles son los temas, por qué son, por qué es importante y cómo es que se deben de ellos de subir. Entonces, estamos haciendo un esfuerzo muy importante de capacitación y de sensibilización para que entendamos que la sustentabilidad es el camino del futuro Totalmente. y que es un camino fácil y que simplemente tenemos que cambiar la manera de hacer las cosas. No sé, fue mi percepción. En el Summit de la vez pasada vi muchas empresas, pocas agencias de viaje. Y yo lo que diría hoy a través de, de aquí, de, de este programa... Tienen que estar presentes agencias de viaje, por supuesto. no pueden hacerse, ay, no lo sé, no lo veo, más tarde, no, es ahora, es, es ahora. ahora. Es ahora, y mira, por ejemplo, las agencias todas tienen el, el sello de Moderniza, todos se han subido en el tema de Moderniza, en sí. el tema de H, en el tema de certificaciones. Esto es algo más, es algo que va por ahí, o sea, si ya hicieron el esfuerzo de hacer un Moderniza, pues, ¿por qué no hacer el esfuerzo de ser sustentable? Yo creo que eh, este año vamos a tener mucha presencia, como te dije, con nuestros acuerdos que tenemos con la Metro, con la MAF, incluso con GMA a través de Antonio Pinto, que nos abrió las puertas y Muy que bien, Guerra entonces. también eh, nos abrió las puertas, aunque no pudo estar en la rueda de prensa porque tenía un, justo a ese mismo horario otra cosa. Pero eh, estamos trabajando en conjunto para que los agentes de viaje, los operadores, la gente que se dedica a estar en contacto con el cliente, pues pueda participar de esto y sean ellos los primeros promotores de la sustentabilidad. ¿no? presumímelos, todo lo que te gana, te ganaste, presumíme, por favor. No, yo siempre lo que digo es que los reconocimientos son muy lindos y yo los agradezco muchísimo, el SOMIN mismo ganó eh, en el ángel del turismo, ganó un reconocimiento muy importante votado por la gente a, a, al tema de turismo sustentable, a la iniciativa de turismo sustentable más importante, con lo cual agradecemos mucho porque todo el sector nos votó, y, y ganamos de, de lejos, ¿no? Y eso nos, nos, nos puso muy felices y a seguir trabajando, ¿no? Yo concretamente, para mí, pues me dieron un reconocimiento muy importante que agradezco mucho a, a, a la presidenta de la Comisión de Turismo de, de la Ciudad de México, me lo dieron en la Cámara y es de Embajador Turístico de la Ciudad de México, ese es un premio que realmente eh, lo llevo con muchísimo orgullo y, y que me tiene con mucha responsabilidad constantemente la llevo, estoy en Madrid o estoy en Colombia o estoy en otros lados y traigo ese ese ese reconocimiento porque creo que debo ser un justo embajador y que tengo que hacer un buen papel, así que son pequeños reconocimientos a, a una trayectoria, a un trabajo que lleva mucho tiempo, pero pues que siempre se agradece muchísimo, que son muy lindos. Pero es un, al trabajo y a la dedicación, porque también hay claro. que meterle dedicación y vos le metés dedicación y pasión, la verdad que eh, no sé. En el examen te vi tan activo y ahora seguís siendo tan activo que la verdad que cuando una, un presidente es así de activo. Eh, la verdad que tiene, hay, hay que nombrarlo. Yo miré otras entrevistas que te hicieron y dije, a ver, que no le quiera preguntar lo mismo que le preguntan otro, o, o leer todo el papiro de reconocimientos que tenés y de premios que tenés, pero por eso que quería que, que los nominaras vos no, o que lo nombraras vos para que lo dijeras porque me parece que es interesante cuando te lo dan porque no te lo dan por querértelo dar. No, Claro. Eh, obviamente, que como tú dices, o sea, la tenacidad, cuando nosotros empezamos, la verdad, poquita gente creyó en el proyecto, poquita gente nos apoyó. Aprovecho para dar las gracias a Lourdes Veró, a Teresolís que en su momento estaban en el sector público, que creyeron en el proyecto, que creyeron en nosotros, que nos apoyaron. Por supuesto, a Cancún en su momento, también eh, con Darío Flota, que nos apoyó desde la primera edición. Y bueno, después, ahora, pff, imagínate, a Guanajuato, que nos ha apoyado muchísimo, que nos ponen las facilidades. Sin ellos, nosotros no podríamos hacer el evento, ¿no? Y el poder traer ponentes de eh prácticamente todos los países del mundo de todos los continentes, hemos tenido gente de 36 países, de los 5 continentes más de 250 speakers y, y eso ha traído mucha riqueza en cuanto a contenido técnico pero también nos ha enseñado que nosotros tenemos mucho que presumir y, y que tenemos mucho que enseñar y que si nos ponemos de acuerdo seguramente hay alguien en Jalisco que ya hizo algo que el de Guanajuato necesita y el de Guanajuato ya hizo algo que el de Los Cabos está necesitando entonces si logramos hacer este network esta sinergia que es parte fundamental del evento, el lograr hacer un networking interesante, porque luego decimos que hacen más negocios los que van ahí entre ellos que nosotros mismos, que nosotros estamos ahí poniendo el foro, pero, pero de eso se trata o sea, si hacen mucho negocio nos encanta y de eso se trata, porque es un evento de profesionales para profesionales obviamente que estamos vinculados con la academia que queremos que participe cada vez más la academia, pero obviamente el grueso el grueso de las personas son prestadores de servicios turísticos, hoteleros, restauranteros, operadores, etcétera, ¿no? Yo este, creo que tendremos que cambiar la palabra presumir. ¿Por qué? Porque presumir presume, o sea, como que pareciera que se quiere mostrar. Pero a mí me parece que lo que tienen que hacer ustedes es mostrar, enseñar, Correcto. capacitar. Eh, mantener a las personas eh, dándole todo lo que ustedes han transitado y han aprendido y han, han conocido. Entonces, ¿para qué? Para brindarles ese conocimiento a otros que por ahí lo quieren hacer pero no saben cómo hacerlo. No, por supuesto, por eso te digo, somos un equipo, somos un grupo, eh, Sergio Rodríguez es presidente además para las Américas de Turismo Social, de la Organización Internacional de Turismo Social, que es la organización más importante que trabaja en estos temas, Vicente Ferrer es la autoridad en turismo sustentable en este país, no hay nadie más que Totalmente. sepa que él. Y bueno, y nosotros eh, trabajamos en conjunto, coordinados por María ortiz que no se me olvide, nuestra directora, ella nos coordina y nos ordena, porque todos tenemos muy buenas ideas, pero aterrizarlas y ponerlas en práctica y hacer un programa y, y, y, y saber qué temas vas a sacar y cómo los vas a proponer, porque siempre queremos ser muy cercanos, no queremos nada aburrido, nada técnico, por eso Totalmente. el Summit ha pasado de ser nada más conferencias y paneles, a hacer conferencias, paneles, talleres, network, actividades, dentro y fuera, del recinto, como este año, ¿no? Este año vamos a tener una actividad increíble, quizás eh, no la voy a, a, a decir todavía, pero, pero en la próxima rueda de prensa seguro salga, eh, en donde todo el mundo va a tener este contacto con el destino, con la cultura, muy de cerca, ¿no? Porque vamos a tener a la UNESCO presente, entonces vamos a, a enseñarle a la UNESCO todo lo que estamos haciendo y todo lo que estamos preparando. Sí que fue interactivo. Sí que fue movido, sí que fue participativo, sí que todos los que estábamos y no sabíamos, aprendimos. Y cada, cada ponente, te lo comentaba antes, cada ponente eh, trajo algo diferente, que eso fue lo que me gustó. Lo mostró, mostró sustentabilidad y sostenibilidad desde donde ellos estaban trabajando. Y eso te enriquece porque te muestra más aristas para poder trabajar. Nos quedan cuatro minutos, no o tres minutos. Ahí a la cámara. ¿Qué quisiera decir? Invita, por favor, al próximo que dónde va a ser. Sí, por supuesto. Dile, ¿Eh? Yo ya, ya había dado el comercial notan, desde antes. ¿Cómo te contactan? <risa> Pero miren, eh, nosotros estamos en las redes sociales del Summit, que es el Sustainable and Social Tourism Summit. Está en inglés, que es la cumbre de turismo social y sustentable. Si lo ponen en inglés, en español les vamos a aparecer en Google, están todas nuestras redes, estamos en LinkedIn, estamos, por supuesto, en Facebook, en Twitter, en Instagram. Nos pueden seguir, eh, los invitamos a que pertenezcan a la comunidad porque siempre estamos dando mucha información muchas noticias y además pues invitarlos otra vez al León Guanajuato del 30 de agosto al 2 de septiembre para que participen en esta séptima edición que viene cargada de energía, cargada de nuevas propuestas, cargada de conocimiento pero sobre todo de buena onda porque no es un evento formal, como es un evento de privados, tratamos que sea un, un evento cercano, nosotros estamos ahí eh, para intercambiar, para, para poner el foro, para que ustedes puedan hacer los negocios, intercambiar y tener las, las herramientas que necesitan para poder trabajar en sustentabilidad. Y aprender. Y por supuesto, todos aprendemos Totalmente. en el Summit, aprendemos y aprendemos mucho y nos damos cuenta de que eh, no, no tenemos que esperar un año para seguir aprendiendo, porque… Me, Ahí estamos totalmente generando conocimiento mes a mes y lo estamos compartiendo en redes, lo estamos compartiendo eh, vía nuestro newsletter y bueno, pues los invitamos a que participen y sean miembros de esta eh, creciente comunidad. Mr. President of <risa> Sustainable and Social Tourism Summit, no lo puedo decir bien. tan rápido, <risa> very quickly como tú lo dices. Sí, pero sí, bueno. es que el inglés, eh, no, ya no le quisimos cambiar el nombre, lo intentamos para ponerlo en español, pero no quedaba no, bien. No, pero queda bien. Entonces, bueno ahí... Sustainable Social Touring Summit. Yo lo que lo que no me sale de decirlo rápido, pero bueno. <risa> pero bueno, el Summit se, se está internacionalizando. Les quiero comentar que eh, tenemos ya iniciativas para estar en otros países, quizás con un foro by summit o con alguna actividad. Ya les iremos informando porque pues ya tenemos contacto en España, tenemos contacto en Ecuador, tenemos contacto en, en, en Sudamérica y pueden haber sorpresas en, en, en poco tiempo. Así que pues seguimos trabajando y los esperamos en el Summit. Bueno, Fer, muchas gracias por estar acá no, Dani, a, a bordo a en la Casa de Orbe Network. Bueno, venite pronto, por favor, sí. porque tenés, hay mucho para contar. Tenés hay mucho, mucho para mucho. contar. Yo mientras tanto me quedo acá. que <risa> con, la, con la copita. <risa> bueno, gracias, Dani. Nos vemos el, próximo lunes en punto de las siete aquí en Orbe Network en el programa de pasajero a bordo con Daniel Bulacio. Gracias. Gracias.